Vamos con vídeo respuesta, lo he comentado, se lo he escrito, pero para que quede más claro cualquier persona que no va a ver ese comentario, me lo ha escrito en el canal, en el otro, en el RT3 Fitness, y lo que me preguntaba es, un chico me preguntaba, no recuerdo el nombre, ¿eh? me preguntaba, eh, oye, eh, ¿cómo pasar a monoplato? ¿no? Eh, ¿Qué él quería poner aquí? Si no me equivoco, un 46 delante, un 46... Y detrás un 11.36. ¿Qué ocurre? Que, que eso no es viable, de no ser que vivas en Holanda. Y aún así lo veo justo. ¿Vale? En cuanto tengas subidas no puedes, es imposible. Entonces, ¿cuánto es lo recomendable? Este de aquí, un 46, está lleno mierda porque está bien engrasado, pero bueno, se va engrasando de la cadena. Eso es un 46, eso es un 40. Y esto creo que es un 34, más o menos, ¿vale? El tercero es un 34, 40, 46, ¿vale? Y esto es un 32. ¿Qué ocurre? Aquí no puedes meter un 46 ni de coña. Ni de coña puedes meter un 46, porque te va a quedar un desarrollo que no vas a poder menearlo. En cuanto tengas una subida no vas a poder, pero subir para nada. Entonces, yo bueno, yo ya se lo he comentado. Digo, ahí tú tienes que meter un 32, 34, que es lo normal para monoplato. Tiro, eso es para gente que tiene triplato, metiéndolo en la zona como del plato mediano. ¿vale? El plato grande iría sobre esta base y el plato mediano iría por detrás, ¿eh? como está ese. Yo además le tengo unos centradores, unas arandelas para que centren el plato más, el más para adentro, para que alinee mejor como a mí me interesa, pero eh, que la gente lo tenga claro si tú, por ejemplo, en una bici triplato ¿vale? esto es triplato le quieres meter monoplato, tienes que meterlo en el, donde iba el plato mediano ¿eh? o sea, ni en los chiquititos de atrás que es para un 26, un 23, 24 5, 26, por ahí para esa medida ni en el chiquitito, ni donde el grande que sería apoyado aquí, tienes que meterlo allí porque si lo pones en el grande, te va a quedar muy hacia acá y te va a quedar, te va a quedar la, la cadena muy desalineada cuando vayas a los platos a los piñones grandes, la cadena te va a quedar muy torcida para allá, ¿vale? Entonces siempre en la zona del medio. No está el plato mediano, ahí colocas el monoplato, ¿vale? Y los otros los quitas, lógicamente. Pero detrás tienes que cambiar, es decir, tú no puedes aprovechar un desarrollo de una bici triplato que lleva un 26 o un 24 o un 23 o un 22 chiquitín y eso hace mucha fuerza y tú atrás llevas un 34, un 36 entonces, no, claro, no hay problema llevas un 34, 36 y tienes fuerza porque delante llevas un 22, o 23 es un, un plato chiquitín, ¿vale? entonces con eso haces mucha fuerza y compensas que llevas piñón pequeño detrás ¿vale? pero a la práctica cuando tú pones monoplato el 22, 23 o 26 lo pierdes se perdió y tampoco puedes meterlo pequeño porque todavía no avanzas no puedes tampoco dejar el grande porque te queda, que avanzaría demasiado pero no subiría ninguna cuesta Solución, metemos un 32-34 Para la mayoría de la gente Los pros un 36 Pero para la mayoría de la gente un 32-34 ¿vale? Y, y ya está Y detrás tienes que meter un 40 Mínimo un 40, que sería este Mínimo un 40, ¿vale? Un 11-40 y ya está Con la cantidad de piñones que tengas Que tiene 8 9, lo que sea Lo buscas en AliExpress, que es donde suelen tener Si no, en tiendas, pero en tiendas a veces no los tienen Entonces para encontrar eh, Casetes traseros que a lo mejor tengan 9 9 coronas eh, y que tengan un desarrollo grande normalmente es Aliexpress o Amazon no, no se suele encontrar en, en tiendas en tiendas te hacen hasta el 36 que son los modelos normales hasta que suelen ser pues, de ORE XT o de ORE y tal digamos los desarrollos normales de, de la marca ¿no? si, bueno, ya digo, si queréis buscar un 1140 con nueve piñones por ejemplo Amazon o Aliexpress donde suele, donde suele estar más fácil de encontrar ¿vale? o alguna tienda que os lo traigan ¿eh? también puede ser y, y ya está, pero eso, que ni de coña me le metéis aquí un 46 porque no vaya vais a poder menear, aquí necesitaríais, si aquí metéis un 46, aquí necesita un 60, un 65, detrás, que no existe, que yo sepa, un 65 es ningún tipo de bici, ¿vale? O sea, que, que la gente lo tenga claro. Y ya está. Y luego, si, si ponéis un 40, necesitáis un alargo de patilla de cambio, que es esto. O esto es uno, y esto es otro. Estos son dos alargos de patilla de cambio, ¿vale? Dos, porque he metido un 46. Con un 40, con una patilla de cambio, con un largo, con uno solo, ya llega a bajar los, lo bastante el cambio para que luego pues, llegue a, los, a las coronas más grandes. ¿vale? Pero siempre estáis eso, porque el cambio no está diseñado para... Está diseñado para un 34 un 36. Para una cosita pequeñita por aquí, ¿sabes? O por aquí por esta, esta medida entonces claro cuando tú tienes que, que aquí llegar a mover la cadena para abajo y, el, y meterla ahí a, a que enganche a que se meta en la corona es imposible por eso necesitas el largo de partida de cambio que te va a desplazar todo el montante todo el desviador pum te lo va a bajar todo para abajo para que luego sea capaz de encauzar a las coronas grandes y es así, ¿vale? dicho esto espero haber ayudado yo digo gente que tenga triplato o biplato y quiera meter monoplato monoplato un 32 34 en general vale le he dicho al chico, en caso de que no puedas subir atrás a un 40 y te quedes con el 36, entonces tienes que meter un 28 o 28-30. Para compensar, irán muy lento, en, en zonas planas o bajadas irán lento, porque un 28-30 te da muy poca velocidad punta, pero es lo que hay. Pero lo suyo es que subáis a un 40 detrás. Un 40 empecéis a defenderos, y un 32 o un 30 vale. Venga.